Hola, hola hola hoy día vamos a leer este libro se llama este alce es mío y este oliver jeffers mi ilustrador o autor o los dos favoritos eh, alfredo tenía un alce no lo tuvo desde siempre el alce llegó un día y Alfredo supo, solo supo, que debía ser suyo. Decidió llamarlo Marcel. Y le explicó las reglas para ser una buena mascota. Parecía que el alce no le ponía atención, pero Alfredo estaba seguro de que así eh, pues entendía muy bien la regla 4. No hace ruido mientras Cedo escucha sus discos. A veces el alce se portaba mal porque lo general no hacía caso. La regla número 7 Ir a donde Alfredo quiera. El Alce se orientaba bien en el bosque, pero Alfredo no, y como no, obedecía la regla número 7. Regla número 7, inciso. No alejarse mucho de casa. Alfredo llevaba hilo siempre que salían. Así encontraba el camino de regreso. Otras veces el alce se portaba bien. No tenía problema con la regla número 11. Dar refugio a un caso de lluvia. Ni con la regla número 16. Acercar las cosas que el freno no alcanza. Un día en una larga caminata mientras Alfredo le explicaba a Marcel los planes para las próximas vacaciones pasó algo terrible. Alguien más pensaba que el alce era suyo. Digo, ¿dónde es este? Alfredo no lo podía creer. El alce se llamaba Marcel, no, Rodri, no Rodrigo. La anciana estaba equivocada y Alfredo decidió corregirla. Este alce es mío. Para demostrarlo llamó a Marcel sentado, pero el alce no le hizo caso. Parecía más interesado en la anciana. Buen chico. Eh, avergonzado y furioso, Alfredo corrió hacia su casa. Ajá. Pero con la prisa se enredó en el hilo y tropezó. Y ahí eh, quedó en el... Medio de la nada. Después de un tiempo, Alfredo empezó a preguntarse. Ya era tarde para llegar a casa y se acercaba la hora en que salían los monstruos. Justo cuando estaba por agotar todas sus opciones, eh, Llegó Marcel y siguió la regla setenta y 73 a la perfección. Regla 73. Rescatar el suelo de situaciones peligrosas. Todo quedó... Perdonado y Alfredo reconoció que quizás el alce nunca había sido suyo. Así que llegaron a un acuerdo. El alce seguiría todas las reglas de Alfredo. Pero solo cuando quisiera. Dominique. Debes, te me trajiste una manzana.